Operativo Tilcara, el libro de Juan Ignacio Provéndola, que editó su Sudestada y que está teniendo ahora, Juan Ignacio, la amabilidad de sumarse a esta mesa virtual de Rezabado. ¿Cómo te va, Juan Ignacio? Gracias por atendernos. Hola Manuel, buen día, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Gracias a ustedes. Bien. Bueno, a ver, contanos, ¿cómo fue el laburo? ¿Cómo fue la investigación en torno a este operativo Tilcara? Bueno, primero la casualidad, porque descubrí la historia el mismo día que descubrí Tilcara. Es un pueblo, para quienes conocen, bastante chico. Y uno lo conoce más por, a... por los recitales de Divididos, por ahí que por esta historia. Sí, bueno, y por la canción de Intoxicados también, en Tilcara. Ah, uh -huh. claro. Sí. sí, más por el rock, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nada, descubrí un potrero, me sacó una selfie ahí. Eh, Simplemente para mandarle algunos amigos futboleros y, bueno, unos, unos amigos jujeños me contaron esta historia que yo no conocía, que, bueno, Vilardo había ido ahí a hacer una preparación. Y, bueno, volví a Buenos Aires y me puse a averiguar un poco cómo era el tema. Me causó mucha curiosidad, me pareció una historia increíble, un poco profundizada. Así que, bueno, ahí comenzó y en lo sucesivo con, bueno, entrevistas de los... De, ...de los jugadores del plantel 86... ...también entrevistas antilcareños... ...y el fuerte del libro que creo yo, ¿no?... ...que es el trabajo hemerográfico... ...digamos, la consulta de diarios de la época... ...sobre todo de diarios de... ...uy, que habían cubierto... ...este viaje que duró 10 días... ...ahí es donde terminé de encontrar... ...unos detalles que rompían un poco capaz... Que ...el lugar común como... ...señalabas vos de... Eh, ...este mito a la promesa de la Virgen... ...que un poco... ...se come toda la historia, uh -huh. y sin embargo está solo una parte, y a mí me da curiosidad todo lo demás que había pasado cómo había sido el día a día de, de esa estadía en un lugar con mucha austeridad, o sea, un escenario completamente inimaginable para la actualidad así Perdón. que bueno, por ahí vino la cosa, sin, sin prisa pero sin pausa, estuve cinco años haciéndolo con momentos de inter mayor intensidad menos intensidad, hasta que bueno, finalmente su estado lo sacó y y acá está. Una selección, perdón, que en ese entonces <coughs> estaba lejos de ser favorita o de imaginarse que podía terminar así, ¿no? Ahorita sí porque... Sí, favorita, candidata, dentro de un pelotón de 7, 8 equipos. Sí. En un mundial más chico que el de ahora había 24 nada más. Ah, claro. Y, claro. Claro. y bueno, Argentina había ganado un mundial hacía 8 años, ¿no? Digamos que estaba un poco ubicándose ya en el grupo de los 10 equipos más competitivos de fútbol pero sí, no era quizás el candidato principal y sumado a las, todos los cuestionamientos que venía teniendo la selección, estaba jugando mal ¿no? que venía jugando mal eh, así que claro, sí, capaz que con, un, con una previa más favorable le hubiese sido más fácil a Vilardo hacer este viaje pero como estaba en esa, en esa situación rara de muchas críticas alrededor eso generó que muchos lo tomaran a la gracia, que le hicieran bullying, ¿no? que lo criticaran por ese viaje. Pero bueno, ellos lo hicieron igual. Ese es el tipo de cosas que, que hacía Bilardo y que resultan impensables en esta época, ¿no? donde está todo mucho más pautado, mucho más aceitado. Hay un montón de... de me remito también a las imágenes conocidas de los jugadores haciendo un asado en la concentración, una cantidad de cosas... Eh, que ahora parecen impensables sí sí sí otra de las cosas que me interesó de esta historia no que es imposible imagina es inimaginable en la actualidad por lo tanto parece como su una historia surrealista ¿no? eh, eso le da muchísima más potencia sí con pilardo ¿no? viste que pasa pasó que durante mucho tiempo lo, te lo teníamos configurado como un tipo el disparatado. Claro, un tipo bizarro, disparatado, ¿no? Casi que, que Border. Y recién creo que el tiempo lo termino ubicando en realidad en, en un lugar valioso, de, de tipo que planificaba mucho, que siempre lo vinculamos a Bilardo con las cábalas, ¿no? Como un tipo sí. casi que concentrado a la fe. Y más bien era todo lo contrario, era un tipo con, que, que aplicaba... Este, ...hasta el más estricto conocimiento científico... ...bueno, él es médico, ¿no? Sí, es médico ginecólogo sí, sí. Sí, sí, Y a Ticara va porque eh, se lo sugiere un médico cardiólogo... ...que venía trabajando eh, con deportistas a los que eh, los entrenaba en la altura... ...y él le, le, le establece un diagnóstico muy preciso de la conveniencia... ...de ir a entrenar a la altura y a Ticara en particular médico cardiólogo que se llama Bernardo Lozada, eh, que es incluso el que en entrevistas en ese viaje a Tilcara dice que el Mundial lo va a ganar el equipo que, eh, que más tiempo vaya más tiempo antes vaya a México, ¿no? teniendo en cuenta que hablaba de la altura, él se refería sí. a la altura, la mayoría de las canchas de México estaban a dos mil metros claro. o más, él dijo eso va a ganar el Mundial el equipo que más días eh, tenga para prepararse a la altura. Lo decía, no por el viaje a Tilcara solamente, sino más que nada por, por la llegada a México. Y fíjese ustedes que Argentina termina siendo el equipo que primero llega al sí. Mundial. Es uh, el equipo que primero llega, sacando, obviamente, a México. México. Claro. Eh, Alemania por poco se queda fuera de la primera ronda. Claro. Sí, porque sí. sufrió, también sufrió la altura. Casi Inglaterra lo mismo, los europeos, eh, bueno, para ellos es un exotismo jugar en la altura para los sudamericanos, ¿no? Porque bueno, las eliminatorias, tiene que viajar a Ecuador, a Bolivia, ahora también a Chile, porque Chile acaba de agregar un estadio ahí en el desierto de Atacama, que está casi a mil metros de altura, bueno, el que le tocó jugar a Argentina. Sí. Eh, y, pero bueno, para los europeos es, es algo raro la altura, como para los sudamericanos es raro jugar en la nieve de repente, y para los europeos no, están acostumbrados, ¿no? A la pelota naranja, eh, y eso se demostró los equipos europeos se lo, que, que padecieron notablemente eso, y, y bueno Milardo trató como de, de, de aproximarse todo lo más posible a la noción de la altura, por eso los hace viajar a Tilcara porque Tilcara no es que se iban a aclimatar porque el viaje fue cinco meses antes, lo que para él era importante era que los jugadores descubrieran los efectos que genera la altura en los primeros Tres esos cuatro días, si ustedes viajaron a, qué sé yo, no sé, a La Quebrada, a Salta, a cualquier otro lugar con altura, el Cusco, se dan cuenta que en esos primeros tres días no solo te falta el aire, sino que aparte te agarra tequicardia, unas jaquecas terribles, el cuerpo parece que explota. Uh -huh. Es muy incómodo para el que no se crió en la altura someterse a los efectos de los primeros tres días, que bueno no sabés si te estás por morir o qué carajo te pasa, sí. pero ya a partir del cuarto, más o menos hacia eh, o sea, a partir del cuarto El cuerpo se acomoda Entonces Narigón lo que quería era que Fundamentalmente que superaran Ese miedo que generaban Los tres días Y eso no es otra cosa que la idea De un tipo sí. que planifica no Que, que no es el, el tipo librado Las cábalas como a uno lo, lo caracterizaban Justamente eso eh... Es, es de ese mito de Bilardo y Cabulero y que en realidad era el tipo y, y es el tipo que planifica hasta lo más chiquito y lo mínimo de, de cualquier eh, situación y así cuentan las historias eh, Diego Maradona, Ruggeri cuentan las historias de, de Bilardo desopilantes al a nivel planificación cero ¿no? Eh, y en este sentido muchos jugadores salieron a decir que, que no prometieron nada en, en, a la Virgen de Tilcara, pero bueno, quedó como también eh, nos criticaron antes porque éramos un equipo malísimo. Ahora nos critican porque no cumplimos esta, esta promesa y por eso tampoco salimos campeones ahora, ¿no? Era como, medio como un estigma de la selección del 86, ¿no? Sí, increíble. Nunca lo había... Nunca lo había pensado así, como lo estás diciendo vos, Claudio. Claro, claro. Es, eh, nos criticaban por cómo jugamos y cuando finalmente logramos jugar bien y ganar algo, ahora nos critican porque, por, una virgen. por cómo Cada... jugaron los que vinieron después. Claro, viste. Porque era el estigma <risa> bilardista, ¿no? Eh, de que siempre los mataron por cómo jugaban. Hasta en el mismo 86, eh, el gráfico en su momento lo destrozaba a Bilardo. Bueno salieron campeones y ahora el estigma quedó que esa selección no cumplió una promesa y no salió campeón más nadie, ¿no? Qué loco esto de Vilardo ¿no? Y de la selección. Sí, sí, Juan, sí, totalmente. Estaba bueno viendo algunas reseñas de, del libro, dos cosas que me llamaron la atención, bueno, además de, de entrevistar a protagonistas, a jugadores, mucho diálogo con, con lugareños, con personas que habrán visto su, su, su universo conmocionado esos días, dentro de un mundo que era diferente, tal vez, volviendo a las analogías, ¿no? una estrella internacional en un pueblo no, no, no, no era lo mismo que ahora, pero bueno, de todas formas, y también que la cancha en la que se entrenaba eh, de tierra pelada, con piedras, con verduras, tenía las dimensiones de la cancha de River, ¿puede ser ese dato? Lo estoy leyendo bien, que había una cancha de las dimensiones del, del monumental en la tierra pelada, ¿En la que fueron los entrenamientos? Sí, sí, sí, el campo de juego, ¿no? Ellos habían averiguado cuáles eran las medidas precisas porque parece ser que <ríe> a Bilardo, eh, le habían ofrecido dos canchas, la municipalidad ¿no? de Ticara le había ofrecido dos canchas, que eran, bueno, todo parece ser como motivo de mito, ¿no? Hasta, mm. hasta algo tan sencillo como la elección de la cancha claro. en la que entrenaban. Que no es un estadio donde hacían partido era un lugar donde hacían trabajo físico más que nada el viaje fue para hacer trabajo físico recién al final bilardo les tira una pelota como para distender mm. entonces la municipalidad eh, gol de gol de marruecos les cuento ¿eh? Upa. Upa. Habla, hablando de mitos y saludos sí. marruecos eh, portugal claro que se puso sí, 42 minutos del primer tiempo 1-0 bueno, nada, la municipalidad les ofrecía dos canchas, les, le ofrecía dos canchas a Vilardo de, de Tincara, de dos clubes con los que parecía que tenía buena onda, pero había un tercer club que se acababa de fundar con muchachos que se habían ido de esos dos clubes. Entonces, bueno, lo, lo que intentan es engancharlo a Vilardo, ni me llevaba a Tincara como para invitarlo a que conocieran a su cancha en una de esas, que terminaba gustando y claro, uno, la cancha era de tierra, digamos, no tenían plata para hacer este, vestuarios, eh, entonces, ¿cómo hacían la diferencia? Bueno, apelaron a la creatividad, ¿no?, a decirle a Vilardo, bueno, pero mira que nuestra cancha tiene la misma medida que sí. la cancha de arriba Entonces averiguaron y, averiguaron y, bueno, armaron las la líneas de cal. Y, bueno, el, el, un poco el mito eh, dice que Bilardo se termina convenciendo de esa tercera canchita que no estaban en los planes, porque tenían las mismas medidas de las canchas en las que ellos entrenaban. Sí, este, detalle interesante, porque esa cancha no tenía ni paredes, ni alambrado, nada. Tenía solamente líneas de cal. El único presupuesto que había en esa cancha era para los, los arcos y las líneas de cal, que son las que toman la ventaja. Una cancha que no tenía pasto. Mirardo quería simplemente tener un lugar... Solamente para la selección, ¿no? Digamos que no lo tuviera mm. que compartir con, con nadie más, con un club, eso. Con eso, con, con que el lugar sea exclusivo para él poder disponer de ese lugar por 10 días sin compartirlo con nadie, ya era importante. Después no, no, no importaba si no había tierra, si no había pasto, claro, si había tierra. Igual después jugaron otros partidos en otras canchas también. Se corrieron en hicieron unos amistosos. Canchas así parecidas, ¿no? Bien, yo una cosa me había quedado con esta cuestión del Vilardo Cabulero, que hubiera sido muy raro que no hubiera hecho cumplir esa promesa, ¿no? de Siendo tan cabulero, sí, claro, y siendo que él siguió claro, siendo director técnico claro. de, de la selección hasta el 90, digo que, sí. que se le hubiera escapado eso. Sí, sí, Manuel, sí, yo también, eh, tal cual. Aparte, yo no, no creo ni descreo de ninguna de las versiones, porque... Por ahí la convivían selección. las dos, ¿no? No, porque... Sí, puede ser, porque... Lo, ¿Qué sé yo? Los jugadores de la selección que han hablado dicen que no existió esa promesa. Sí. Pero no los escuché a todos. Claro. De todas maneras, supongo que si alguno habrá hecho la promesa... Eh, quienes... Lo recuerdan haciendo la promesa... Bueno, deb debieran saber quién fue, ¿no? Digo... Eh, no quiero creer de ninguna de las versiones, claro. pero... Ética, también puedo la volver la... en estos años a agradecer a como para sí, que... No, Sí, no, el tema es que, digamos, ninguno de los que postulan esta teoría de que existió la promesa saben decir, bueno, ¿quiénes la hicieron? Fue todo el plantel, fueron algunos, claro. eh, poco, mucho, no fue nadie, eh, incluso hasta entre los propios ticareños se contradicen, ¿no? Últimamente hasta incluso... ¿Viste? dicen, bueno, en realidad no fueron todos fueron algunos eh, no entraron a la iglesia, fue pasando por la calle eh, y capaz que por la de propia la naturaleza de la historia eh, es que no nunca puede ser confirmada creo que si fuera confirmada se rompería mucho de claro eh, ¿no? de, lo, de, de, de, de, de lo mítico de esto, si de repente dicen, bueno lo que prometieron fueron Bocchini y Ruggeri, punto ya se pierde todo lo demás, ¿no? Porque es como que deja de ser el nombre de toda la selección. Y e incluso algunos jugadores han vuelto de manera personal, o volvieron con la Coca-Cola, que hizo una publicidad con la... Vieron que la Coca-Cola tiene, sí. tiene la Copa del Mundo y la lleva por todo el mundo, ¿no? Como acá en Buenos Aires estuvo en la rural, por ejemplo. Entonces va a la vez un poquito de lejos y... Llevó, lo llevó la Coca-Cola Ticara. Eh, así que, bueno, está ahí. Lo que pasa es que, bueno, esto se fue gigantando a medida que Argentina no volvió a ganar un Mundial, ¿no? Si hubiese pasado, esto no existía. Bien. Juan Ignacio, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dado. Te dejamos para que te metas de lleno en el, en el partido. Y vamos a recomendar, entonces, eh, Operativo Tilcara 86. Eh, el autor es Juan Ignacio probéndola con quien estamos hablando. Editó Sudestada y se consigue mucho en kioscos de diarios. Ah, qué bueno. Qué bien. Eh, los libros de Sudestada, por lo general, es más fácil conseguirlo en kioscos de diario que eh, en, en librerías, no nunca entiendo por qué, pero suelen estar en, en ahí, se, sí. se oh, consiguen. Este no tanto, este no tanto eh, en, en kioscos de aero no está. Ah, mira, pero, pero bueno, está principalmente en... Perdón la carraspera, eh, pero Bien. me mató este cambio de clima brusco que hubo ayer justo cuando sí. terminó el medio partido, ¿no? Que... Sí, una locura. Te agarró gritando logo. del calor al, al frío y eso sí, no te sí, dejamos sí. gritar el, el gol de Marruecos que... sí sí, sí menos mal que no lo gritamos ¿no? De por medio si hubiera gritado me hubiese quedado mudo directamente se sí. me cortaban todas las cuerdas eh, en la plata está pasando algo bastante curioso yo no lo, no lo conocía porque no, no soy soy de estudiante sé que los pinchas tienen bueno su, su propia mística con sus ídolos y lo uh -huh. que encarna a Bilardo pero uh -huh. eh, bueno, lo presenté hace <coughs> ocho días en un bar, y a partir de ahí, no sé, se empezó a correr como una pequeña bola entre algunos hinchas, y entonces me escriben, y como yo viajo seguido a La Plata, los llevo y los entrego puerta a puerta. Ah, mirá qué bueno. Es. Sí, está bueno. Es Hacés bien, delivery. Bueno. ¿Conoces sí. al lector? Ah. Al futuro lector o lector. lectora. A... Sí, que está bueno eso. Como... Aparte, algunos me cuentan, no, sí, porque yo a Vilardo lo amo, otros me dicen, no, porque al narigón como conecta mucho con la historia de Bilardo así que aprovecho para decir eso eh, pueden seguir la cuenta arroba operativo tilcar86 una cuenta de Instagram que creamos para <coughs> subir fotos y contenido del libro pero que finalmente se termina utilizando para estar en contacto con y los que lo quieren y si no Qué naturalmente gracias, en, bueno. en, en librería Sudestada, Capital, Tucumán 1533 y si no tiene varias sucursales pueden buscar ahí en la página de librería muchas gracias gracias Juan, gracias, gracias a vos, muy amable gracias. eh Juan Ignacio Probéndola entonces pasaba por el aire de Resábado.